Internet ha revolucionado al mundo. Ha traído cambios sorprendentes por su capacidad de transmitir información y comunicar a las personas. Vivimos en un mundo cada vez más digital. ¿Te has puesto a pensar cómo funciona Internet? El ciberespacio es un tema complicado y para entenderlo es clave saber. ¿Qué es el rastro digital? Cada vez que usas la computadora, tu televisión inteligente o el celular... Y te conectas a internet, recibes y envías información. A tus dispositivos llega información que los hace funcionar, por eso puedes ver tus videos, tus redes sociales, tus juegos, las noticias, también puedes escuchar música, es decir, todo lo que aparece en tu dispositivo son datos de computadora. Esto es lo que te llega, sí, pero también salen datos de tus dispositivos. Hablemos de estos datos. Por ejemplo, tu celular tiene información importante como tu teléfono, tu nombre, dónde vives, por dónde te transportas y dónde te detuviste. Entonces, tiene registrado dónde hemos estado, por cuánto tiempo, qué tan seguido y con qué o con quién estamos relacionados. Además, captura otros datos más privados, como a qué le pones atención, a qué le das like, qué buscas o qué contenidos consumes tus contraseñas, tus fotos, entre otros. Te preguntarás, ¿y para qué sirven estos datos? Bueno, la respuesta es muy interesante. En primer lugar, te diré que esos datos son tu rastro digital. Es la huella que vas dejando por usar las tecnologías digitales. Si se analiza tu rastro digital, se pueden conocer con mucha precisión tus costumbres, tus intereses, tu estatus social. Con esta información se puede predecir lo que harás o qué tipo de cosas te gustan o necesitas. El punto principal es que este conocimiento sobre ti le interesa a muchas personas, como a las agencias de publicidad y los fabricantes. A los políticos, a los que se ofrecen servicios y hasta gente malintencionada. Es decir, le interesa a gente que quiere obtener algo de ti. El rastro digital vale miles de millones de dólares porque es información importante para lograr ciertos objetivos. Es importante que sepas que entre más uses tus tecnologías, más se sabe sobre ti. Y es más posible predecir qué vas a hacer y crear descripciones más precisas que tienen mayor valor económico. Tu rastro se forma solo por tener la tecnología, aunque no hagas nada intencional o estés pasivo. A partir de los datos que llegan a las computadoras de las empresas, en tiempo real se almacenan, se analizan y se les da valor, es decir, se les ordena para ser usados. Esto pasa en un ciclo continuo para refinar el rastro digital. Cada día hay más personas usando por más tiempo las tecnologías digitales, en más y más formas. Por eso, tu rastro crece, crece, crece, crece, crece. crece, crece. El resultado es una descripción cada vez más detallada de ti, pero no tiene un claro valor para ti, sino para otros. Esto es, en breve, tu rastro digital.